Hola amigos de YouTube. Y del mundo virtual. Aviso a la comunidad. Este video fue creado. Siempre manteniendo el orden y respeto a la comunidad. De todos los skins publicados a través de este video. Respetando todos los derechos de autor de los creadores, programadores y diseñadores. De los diferentes skins que se mencionarán en el siguiente video. Bienvenidos. Muchas gracias. I'm not afraid of I'm <laughs>